Pero vida mía, sigue mi son, me he trastorrado desde que no sé quién soy Cambiaría claro, sería lo mejor, pero la última decisión la tomas tú Pero vida mía, sigue mi son, me he trastorrado desde que no sé quién soy Cambiaría claro, sería lo mejor Tengo cientos de defectos que podré cambiar, aunque ser perfecto. Nunca se me ha dado tocando la fe. Veo, siento el efecto del contexto. Tanto es lo que sueño, que el tiempo me es pesado Recalco el verso, nunca de mí me he ocupado. Ajeno con mi vida, mi sentir desde hace años. Pensé que sería fácil preguntar cómo has estado. Pero me cansé de manejar la cortesía. Fui fiel, ya te has sonado. Sin embargo, he traicionado a mi propia persona. Un auténtico regalo. Cuántas veces mentí por agradar a los demás. En cumplir, impresionar. No puedes disimularlo. Te castigado castigando cuando no lo merecía. cuando me han robado por no saber qué sentía. Si rumbo vago bajo todas las estrellas. Un rap ellas me responden pues nunca me correspondía. Pero vida mía sigue mi son.